estamos listos entonces para la última etapa de nuestro trabajo que es la configuración del render eso lo voy a hacer desde esta persiana lateral y desde el icono de la cámara de fotos al que cuando le coloco el mouse encima dice procesar lo primero que vamos a configurar es esto que está aquí bajo el nombre de resolución recordemos que para los videos se le suele llamar resolución a lo que nosotros conocemos como tamaño en píxeles. Y en este caso el programa me ofrece 1920 x 1080 al 50%. Yo voy a configurar un tamaño de 400 por 300 como tamaño final y no quiero que sea el 50%, es decir, que lo divida en dos, sino que voy a colocar ahí 100%. Es decir, que mi render configurado así saldría de 400 por 300. Aquí al lado dice rango de fotogramas. Fotograma inicial 1, fotograma final 250. Yo podría, si quisiera, renderizar solo una parte, una sección e indicarle aquí de qué fotograma a qué fotograma. A continuación dice frecuencia y esta es la velocidad, 24 cuadros por segundo. Esto quiere decir que si mi animación tiene, en este caso, 250 cuadros, <coughs> va a demorar apenas unas décimas de segundo más que 10. O sea, 10 segundos y un poquitito. Muy bien. Lo siguiente a configurar y muy importante es la salida. Aquí donde dice salida, por defecto, este render se guardaría en una carpeta de temporales de Blender creada automáticamente. Yo tengo que elegir dónde quiero que se guarde mi render y elegir la carpeta en la que quiero que se guarde. Ahí le doy a aceptar. Eh, a continuación y también muy importante es elegir el formato del archivo en el que voy a guardar. Acá por defecto me ofrece PNG. Sabemos que PNG es un formato plano que, y no es un formato de animación ni de video. Entonces, si yo dejo PNG, me va a generar 250 cuadros en PNG. Es decir, 250 archivos PNG, uno por cada cuadro de la animación. En este caso, eso me serviría para hacer una postproducción en un programa de edición de video, como puede ser <coughs> eh, Movie Maker o eh, Adobe After Effects o eh, Premiere, yo voy a elegir un formato de video y en este caso voy a elegir AVI, bien, AVI, entonces cuando todo está configurado, voy a venir y le voy a decir procesar en la parte de arriba de la misma persiana animación y ahí se va a generar un cuadro por cada eh, cuadro del video veamos que el programa va generando los cuadros y lo que va haciendo al hacer el render es calcular el valor de RGB de cada uno de los píxeles que componen la imagen en este caso yo le he dicho que la imagen esté compuesta por 400 píxeles de ancho y 300 de alto. Eh, si hubiera elegido otro tamaño pues calcularía para el tamaño que yo hubiera elegido.